¿Sabes por qué? Porque supo la vida que ella hizo. Toda la gente se comenta, lo sabe. Y además que... Mira qué pena. la harina No, metíla la de lado. ¿Eh? Ponela de lado. Pero ya pasé eso. No, y no, bueno, no. ¿Qué pasa? Siempre la tiro porque... Y tenés que pero, poner un dedo de harina. Pero, pero... verse demasiado. Sí, mucha. Y entonces apenas me fue, la tipa le fue a contar y hablar todo al tipo. Y después le dijo,